Pues bueno, ha sido muy buena, efectiva el rol de la mujer en esta cumbre, porque necesitamos mujeres empoderadas, que se empoderen de estos procesos, porque las redes más no es solo de hombres, también las mujeres Podemos, es algo muy bonito que sean mujeres en estos procesos de construcción, de aportar a esta sociedad machista todavía que estamos. Me pareció que, por momentos, la discusión también era dominada por los hombres, lo cual tampoco es tan bueno, porque creo que es justo lo que queremos evitar. Eh, se propuso de inicio un espacio en la cumbre para género. Eh, la consolidación de la agenda fue problemática desde el inicio. Creo que bueno, se terminó consolidando dentro de de la misma cumbre y eso hizo que el espacio quizás no fuera como tan grande o quizá no tuvo como el tiempo que se le, que se le requería, pero bueno, aún así fue un avance el tener el espacio eh, para la perspectiva de género. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, durante el segundo día hablamos sobre la definición de género y sobre la perspectiva de género en algunas de, la, de las redes comunitarias eh, y bueno, notamos que... Si bien hay colectivos donde, bueno, colectivos que fueron iniciados por mujeres, donde hay una presente participación de mujeres, hay otros colectivos donde permanece el bajo nivel de mujeres o la baja participación de mujeres. Fue muy rica también el compartir en el grupo de género eh, pues la, las diferentes problemáticas a las que nos enfrentamos las mujeres cuando estamos eh, coordinando o también incluso en la vida cotidiana de las, de las redes comunitarias, ¿no? a veces cómo se nos trata en la comunidad, entonces fue muy interesante escucharnos. Eh, pues estas, estas problemáticas, pero también eh, escuchar la parte esperanzadora de poder, eh, por medio de las redes comunitarias, capacitar y concientizar a toda la población, no solamente a las mujeres, ser más incluyente y creo que eh, aquí en la cumbre, ya exponiendo cómo es que queremos también se, trabajar el género desde un eje transversal. Y todo fue un espacio muy hermoso, creo que fue un espacio de mucha sabiduría entre mujeres, nos encontramos demasiado, creo que llegamos a un punto muy profundo y pues me voy feliz de haber trabajado ese tipo de género porque demostramos que las mujeres sí podemos construir.